Esperemos que sobreviva esto. Va no, sobre esto. Sí. Bueno, lo primero si presentarte diciendo... Soy... Si vos me preguntabas... Si, lo que más me gusta es escribir, después dirigir y después dar clases. Vivo de dar clases, entonces es a lo que más tiempo le, le dedico. Que obviamente me gusta y me apasiona mucho, porque si no, no se puede... Eh, alguien que, que hiciera esto, que quisiera vivir de dar clases de teatro. Si no le gusta, no hay forma de que dure ni más de un año, porque tiene sus sus demandas, sus complicaciones, eh, esta es una actividad en la que laburas de noche, laburas los fines de semana, eh, laburamos un poco como el gastronómico, como el médico, cuando el resto descansa, ¿viste? Entonces, eh, tiene todo ese, ese lado B. Alguna Arenga es un club artístico y social, eh, las siglas son CASA, o es sea, el club artístico y social Arenga, y de alguna manera ese juego con las siglas y con lo que representa eh, lo define al espacio. A nosotros nos gusta decir, eh, ni siquiera nosotros, muchos de los alumnos terminan diciendo que este lugar se convierte en su segunda casa porque es un lugar donde esencialmente se hace teatro. Eh, donde se viene a estudiar teatro, donde funciona como teatro los fines de semana, que hacemos obras eh, a público, que tiene su cafetería adelante abierta, abierta al público y demás. Eh, buscamos un poco que tenga este sentido de pertenencia, de comunidad, donde le, se sientan cómodos. Siempre la idea de que este local, antes de que se abriera la cafetería, tenía sus sillones y estaba como muy, muy ambientado. Eh, buscando cierta calidez y cierta cosa del de, de, de, eh, el desorden estético que puede tener una casa. digamos Después cuando abrimos la cafetería lo luqueamos un poco más a, abierto a, al público de otra generación que hay en el barrio de Acasuso. Eh, pero siempre buscamos eso. Entonces, en definitiva, claramente es un lugar donde se hace teatro, es una escuela de teatro. Eh, la, la gente viene a entrenar, a formarse acá, eh, tiene la oportunidad de actuar los fines de semana, el público viene a ver las obras los fines de semana, pero siempre buscamos darle un poco este, este sentido de pertenencia de una comunidad donde uno se sienta un poco como en su casa. Es un tema cuando vivís de lo que, de lo que te gusta, de lo que te apasiona y te podés, eh, te podés manejar tus tiempos, porque por un lado tiene a favor lo que mucha gente se imagina que claramente es eso de sí, tener la libertad de manejarse los horarios de uno mismo, uno es su propio jefe y decide eh, hasta, dónde, hasta dónde labura, hasta dónde corta cómo se maneja su tiempo libre pero al mismo tiempo eh, la cabeza no corta nunca entonces eh, es como que por más que yo no esté tiempo físico acá todo el tiempo estoy pensando en lo que sucede en Arenga y en cómo manejarlo y cómo solucionar los problemas laburo con mi mujer, o sea, eh, quienes manejamos este espacio, somos socios eh, en la familia, que tenemos una hija y tenemos una casa, que tenemos que pagar un crédito y en este lugar, eh, donde tomamos las decisiones juntas y donde supuestamente yo soy el director eh, y tomo la última decisión, pero toda decisión la consulto con ella o a veces genera cierta tensión y cierta discusión tiene sus pros y sus contras. La verdad es que yo creo que tengo menos tiempo libre que si laburara en relación de dependencia. Eh, suel, yo es algo que suelo decir mucho a mis amigos. Que yo labure en mi casa a la mañana eh, en short y en patas no significa que la pase mejor. Eh, porque las preocupaciones son otras. Yo la realidad es que toda mi vida laboral, tengo 35 años, laburo de los 18, a, hace 17 años que laburo, y en toda mi vida laboral eh, nunca cobré una vacación paga un aguinaldo, porque nunca laburé en blanco. Siempre fui independiente. Entonces, digo, está buenísimo ser independiente, pero también tiene sus contras. Eh, eso es un poco lo que suelo decir. Eh, claramente que me gustaría que, que Arenga... Me trascienda a mí, la trascienda a Niki, los trascienda a los profes, del espacio que Arenga trascienda a cualquier persona. Eh, creo que Arenga ya trasciende. De hecho nos pasa que a veces eh, hay alumnos que me, me, me ha pasado de tener... Casos divertidos de encontrarme alguna función de un fin de semana con algún alumno que no sabía quién soy. Eh, entonces eso me, me, me divertía. Porque bueno, evidentemente el lugar está creciendo de alguna forma que eh, va más allá de si, quién es el creador o quién es el director. Eh, y que incluso digo, van sucediendo un montón de cosas súper interesantes, súper creativas y muy ricas. Que van más allá de los fundadores, si querés. Eh, y que está buenísimo y para mí trasciende también incluso cuando un alumno o un actor se va eh, o descubrió acá su vocación y se dedique, decide dedicarse profesionalmente a esto y se anota en el conservatorio o en alguna de las universidades eh, nacionales dedicadas al teatro eh, y que uno le haya sembrado esa, eh, esa inquietud y que le picó ese bichito es una trascendencia eh, hermosa